Sister, ¿te gustaría compartir tu historia resiliente en mi programa? Sister, ¿estás libre? Bienvenidas al canal de las Hermanas Tecles. Como te he preguntado, ¿te gustaría compartir tu historia resiliente? ¿Cómo has superado tú esa desaparición o esa pérdida de ese pendejo que te puso los cuernos, que te maltrató? ¿Te gustaría compartirlo? <risa> yo es que me emociono mucho con estos temas y por eso los cuento siempre tan rápido. Que luego en México me dicen que es que yo platico demasiado rápido. Pero bueno, yo de ese carácter español Ese fuego lo tengo dentro de mí Y no hay cosa que más me guste Que las historias resilientes de las personas El otro día fui en el Uber Y me estaba contando el señor Armando Su historia resiliente, me la contó en cinco minutos, de A a B O sea, desde mi casa hasta el trabajo cinco minutos, pum, listo me encanta, la gente comparte sus historias, en los escenarios que me estoy subiendo, que estoy compartiendo con líderes de EXP, es impresionante, comparte sus historias resilientes, bancarrota, que si divorcio, que si no, no sé qué, pérdida de un hijo, que si se murió el perro, que si no sé, el COVID, también con el COVID, que se nos ha muerto no sé qué, hemos perdido la casa, aquí el huracán el huracán Oraz, que acaba de pasar por Cabo San Lucas, las pérdidas, no sé qué, no sé cuánto. Y luego salimos adelante, eso es la resiliencia, esa esa capacidad de superación del ser humano, esa es esa evolución que tenemos nosotros, está dentro de nosotros. De niños ya nacemos con ese poder dentro de nosotros. Un niño cuando nace es feliz y confía en el mundo, y hace ah, pa, pa, y le dan de comer, y le dan besos, y lo atienden y lo cuida, y, y, y, y lo, vamos, él no tiene miedo de caerse. Él no tiene miedo de pasar hambre, no tiene miedo de nada. Todos esos miedos vienen después, después, después, después. ¡Ay! Y lo que más pena me da, la pena de Semana Santa, es que hay gente que se queda en esa pena de Semana Santa. Que has perdido a alguien. Que sí, mujer, pero coño, avánzale a la vida. Que estás viva. Que Dios te tiene libre y te tiene viva. Si te tiene libre y te tiene viva, es para que estés libre y para que estés viva. O sea, no mames, hay que hacer algo. Como he dicho en... En... Que en, en, en, ¡oh! se me va la lengua. Como he dicho en episodios anteriores, yo lo que quiero es que si algún día mi hijo, que si está vivo todavía, que yo creo que sí, porque como madre yo creo que yo sabría si no estaría vivo. No sé, esto del, del el cordón umbilical, yo para mí que sigue vivo. <risa> eh, entonces, si él algún día pregunta, Ay, ¿y mi mamá quién es? Yo lo que quiero que la gente diga, pues tu madre es una valiente, tu madre dio valor y amor a otras madres, tu madre es cojonudísima, reach out to her, buscará, su nachtainamoto, ¿entendés? Eso es lo que me gustaría a mí que, que, que le dijeran, que es una maravilla de madre lo que tiene. No que hablen de su madre como si es eso, una pendeja, una gilipolla, es una drogadicta, es una no. entiendes? Que hay, hay, hay padres que son así, hay ¿right? de todo en esta, en esta vida. Pero uno elige. Uno elige consciente y coherentemente lo que quiere en su vida y lo que quiere que pongan en su lápida. Y yo en mi lápida no quiero que pongan está sin usar, ¿me entiendes? No, yo exprimo la vida, la exprimo, la exprimo, la exprimo al máximo. Y lo comparto siempre todo, todo, todo, porque es mi aprendizaje lo que enseño. Y lo que enseño, aprendo. Eso es el curso de milagros de Helen Schucman y esa es la ley de Jesucristo. Aprendemos lo que enseñamos, enseñamos lo que aprendemos. Porque, como es la segunda ley de Jesucristo, a ¿eh? ver si alguien se la sabe, ¿eh? amarás a tu prójimo como a ti mismo. A ti mismo te amas y entonces amarás al prójimo. ¿Mm? No puede decir, porque eso también hay. Luego está la gente que ama al prójimo tanto, tanto, que se olvidan de sí mismos. ¿Sabes? Que están ahí, ahí es que mi hijo como ha desaparecido Voy ahí de organización de desaparecidos En organización de desaparecidos Es como los alcohólicos Voy de organización de, de alcohólicos anónimos A organización de alcohólicos anónimos Simplemente porque me gusta ese hábito De estar contando mi pena, mi pena, mi pena Y que me escuche mi pena, mi pena, mi pena pero Bueno, pues Al principio puede estar muy bien Pero luego si tú quieres dejar de ser alcohólico, pues, coño, dejar de juntarte con alcohólicos no <risa> Digo yo Vamos, es que no, esto no es ciencia física Esto no es ciencia cuántica Tendrás que juntarte entonces con otras personas Para subir de nivel para Si quieres ser un líder, juntarte con líderes Si quieres ser CEO, ¿no? El director de hotel Tendrás que juntarte con director No sé, digo yo Que yo docena no sé Yo comparto lo que a mí me ayuda y lo que yo pienso Simplemente que es la verdad de mi palabra Que es lo único que tengo y que es lo único que realmente mío Porque me sale de aquí bueno, pues este vídeo cortito Simplemente era para hacer un llamado Para que cuentes tu historia resiliente En nuestro programa Si has visto en nuestro, en nuestro programa nuestras redes sociales, en nuestro YouTube Está creciendo Las entrevistas exponencialmente Y me encanta Estoy entrevistando a gente Ya he entrevistado a Desiree, de Puerto Rico A Liz Brown de Estados Unidos En inglés, claro, we do it in English too Hacemos entrevistas en inglés y en español De hecho, mira, me ha dado una idea Voy a hacer este vídeo también en inglés, va a hacer llamado al inglés, eh, de España, también he entrevistado a gente de España, de México, exactamente, o sea, historias resilientes, niña, hay por todos lados, y por eso las quiero compartir con, en este programa, sister, estás libre, ¿entendés? todo el mundo aprende de eso, quizás tú has pasado por un divorcio, y entonces la historia de Liz Brown, que también pasó por un divorcio, aprendes algo que yo, que quizás no he pasado por eso, no ap aprendo tanto. En cambio yo aprendo de otro tema mucho más Por eso diversificamos Al final todos somos sisters and brothers Y compartimos Porque esa es la ley de Jesucristo Y la vuelvo a repetir la ley humana Es la ley de oro de hecho que la llaman ¿no? El dar, el recibir, el recibir y el dar entonces, por favor, contáctanos Tienes abajo los enlaces En el link tree, ahí puedes Reservar una cita, una entrevista Conmigo, hacemos la entrevista Cuentas tu historia resiliente con valor Con amor, con lloros, con, con Como te dé la gana, es tu espacio Pero compártela, por favor Que te va a animar a ti Y luego encima la puedes compartir en tus redes Y puedes decir, mira mamá, para que estés orgullosa de mí Ya de una vez por todas, coño ya <risa> Venga, ahí te dejo ese mensajito, ¿ok? Espero verte pronto y entrevistarte. Te amo, sister. Valiente, que eres una valiente. <risas>